ご視聴ありがとうございました。<音楽> agricultores que regala con nuestros sudores esperanzas en ellas sembramos, las semillas que ahí sepultamos con orgullo las vemos nacer nos da gusto ver aparecer las plantitas en nuestra labranza y con ellas crece la esperanza mi alimento comer día con día tú nos haces sentir alegría porque para todos eres generosa yo te admiro por lo milagrosa porque a todos lo sabes querer y la sabes al amanecer te saludas en cada mañana diosa madre mi amiga mi hermana mi alimenta bosques hay frutas, tú nos das variedades de frutas y a toda criatura sostienes, tú nos das las riquezas, los bienes, porque a todos nos sabes querer, no más falta que podamos ver tus espacios de tierra grandiosa, yo te admiro porque eres mi diosa, mi alimento. el garbanzo, la cebada, el trigo, el arroz, alimento que das para nos otorgándonos vida y descanso, cuando a diario hacia ti me abalanzo, promovido por algo de ser, considero mi vida y mi ser, tan pequeño que en ti me confundo con tu faz tan grandiosa de mundo, me alimento. son los que hacen rendir el sustento y nos dan deliciosos manjares, los naranjos cubiertos de azares, los maíces con su enverdecer, me orgullezco porque puedo ser uno más que cobija tu manto y por eso orgulloso te canto, me alimenta tu vida. y si a las sierras que asomas vive, vive sin cuidado